Tiempo viendo televisión, internet o en videojuegos que dedicándolo a la escuela. El 75% de nosotros vemos televisión abierta y estamos expuestas y expuestos a contenidos como telenovelas o series para adultos que no corresponden a nuestra edad y nuestra etapa de desarrollo. ¿Por qué? Simple y sencillo. El 71% de nosotros vemos la televisión abierta entre las 12 y las 6 de la tarde. El 34% Lave la noche entre las 6 de la tarde y medianoche en horarios dedicados a programación de adultos. Para evitar que los medios locales difundan información no apta o con contenidos que no respeten nuestros derechos, puedes hacer lo siguiente. Número 1. Conoce los lineamientos y criterios de comunicación sobre la perspectiva de derechos de niñas y adolescentes del CIPINA. Número 2. Monitorea medios locales bajo ese enfoque. Número 3. Canaliza los posibles casos a comunicación social del gobierno del estado para que se defina la gravedad de la violación de derecho. Número 4. Contacta al medio local o avisa a RTC para que se inicie un procedimiento. Número 5. Tener un informe de estos casos. Informar sin vulnerar a la niñez y adolescencia es tarea de todos. Atajos por un camino más hacia la garantía de nuestros derechos.